Se derrumba el mundo a nuestro alrededor. Caminamos entre ruinas y escombros. Más de 50 años hablando de acuario. Tal vez por fin entramos en la era nueva. Desde la época hippie en los años 60. A este periodo. De falsa pandemia todo se puede percibir, intuir imaginar en vez de repetir el conocimiento programado sensibles ante el desafío vivo la incertidumbre se vuelve La situación actual es decisiva, una oportunidad muy atractiva, ninguna duda ni confusión, solo ganas de explorar y realizar replanteamientos vitales, buenas aptitudes para la infancia sentir del otro se vuelve se vuelve la base de la cooperación favoreciendo bienestar común alegría que bien puede compartirse abiertamente y con generosidad afecto y respeto cuando está presente de unidad y fraternidad formas de amor en su más pura esencia nos proyectamos sin temor y de repente se comprende la existencia la vibración de la energía la ocupación vital resulta sin la vida toma sentido pleno, el mundo se construye desde la expansión interna.